Hola, soy Diana, vamos a ver lo que traigo entre manos hoy. Este es un kit de H&M, estuve en Estocolmo el fin de pasado. Aunque normalmente no me detengo a ver la parte belleza en las tiendas de ropa, fue inevitable ver a metros de distancia el escaparate con esmaltes. Este kit se llama Chrome Sweet Chrome y trae dos botellas, una de base barra top y otra de esmalte tipo cromado. En las instrucciones indican los tiempos de secado y aplicación y como es usual en estas marcas, las instrucciones de uso en múltiples idiomas. Tras Coachella empieza la temporada festivalera, primavera sound, Sony mad, cool, cream feels, tomorrowland y es el momento perfecto para llevar lo que te salga del unicornio y por qué no una preciosa manicura de acabado cromado el bote blanquecino viene un producto parecido a un pegamento de papel y el esmalte efecto espejo no sé cómo describirlo simplemente brujería de la más alta calidad no queda producto sobre la brocha como suele ser normal es poco denso muy líquido y me recuerda al mercurio comenzará este video con la forma correcta de aplicarla para este tutorial no comenzaremos con nuestro base coat para proteger las uñas sino que directamente aplicaremos la base que viene en el kit. Más adelante explicaré por qué no tienen que usarlo. No se desconecten, pues encontrarán todos los experimentos que realicé antes de conseguir el acabado perfecto. Hay que aplicar la base de la forma más pareja posible y dejarlo secar por 3 minutos. Yo vi que en una uña me quedó un desnivel, así que decidí aplicar una segunda capa de base y dejarla secar. Creo que lo óptimo realmente hubiese sido quitarla y volver a aplicar hay que tener en cuenta que al ser tan ligero el esmalte cualquier imperfección en la uña se hace visible con el cromado el siguiente paso es aplicar el esmalte y ver la magia ante los ojos es brutal en el dedo en medio no me gustó mucho el resultado así que apliqué una segunda capa aunque en las instrucciones solo dijera una yo es que yo no supero esto es que mírenlo. La uña de mi dedo pulgar es un pelín irregular, así quedó el efecto. El dedo en medio seguía sin gustarme, así que apliqué una capa más. Y ahora sí quedó perfecto. Luego pinté el dedo índice tras las dos capas de base. Hay que dejar secar el esmalte unos 5 a 10 minutos. Yo esperé 10, pero seguía obsesionada. Es que, de verdad... No lo podía creer, está buenísimo, es súper sencillo y yo pensaba que estas cosas solo se conseguían en Estados Unidos o en Rusia. Una vez seco el esmalte, se vuelve a aplicar la base blanquecina. Mientras se seca el esmalte, les contaré mi experiencia como novata. Yo comencé como es costumbre con una capa de base coat para proteger mis uñas naturales y apliqué la base del kit seguida del esmalte cromado. Hasta aquí, todo bien. En el dedo en medio apliqué directamente la base del kit y el esmalte. Y tras un tiempo de espera prudencial, toqué el esmalte para ver que estaba completamente seco. Al principio con algo de reparo, con calma y luego con confianza. Y de tanto rozar el dedo se opacó el esmalte. A continuación apliqué la base del kit en el dedo de en medio y en el anular. Y así me quedaron las uñas. En el dedo pulgar la aplicación de la base fue un poco accidentada, como mencioné parece pegante diluido y la brocha forma algo de grumos, yo ya había quitado algunos bien grandes antes. En el dedo índice donde había puesto mi base normal pensé aplicarle top coat y ver si me duraba más tiempo el efecto cromado, creo que fue una terrible idea, quedó tinta en la brocha del top coat, así que hice lo mismo en el dedo índice de mi otra mano, pero esta vez con un top coat anti smudge. ¿Qué les puedo decir? ¡Me encanta experimentar! Yo no había encontrado ninguna reseña o video online de este producto. En algunos videos de esmalte de efecto tipo espejo, había visto que estas manicuras no suelen durar mucho. Estas son mis uñas al día siguiente. La que mejor me había aguantado, efectivamente, es la que apliqué, según las instrucciones, todos los pasos. En la mano derecha me había aplicado la base en casi todas las uñas y la base del kit se desprendió del base coat y quedó quebrado por debajo, un efecto algo extraño. Lo siguiente que quería mostrarles es el proceso para retirarlo. Retirarlo fue súper sencillo. Utilicé un kit esmalte sin acetona porque en caso de que fuera muy abrasivo tanto producto, quería algo que no fuera a dañarme ni la cutícula ni la piel. La verdad es que a mí este efecto me encantó, es súper fácil yo ya había utilizado polvos para hacer el efecto tipo espejo, pero ninguno me había funcionado como este cromado líquido. ¿Ustedes qué piensan? ¿Se animarían a probarlo? Háganmelo saber en los comentarios. Siéntanse libres de compartir ideas para realizar manicuras con este esmalte tipo cromado. Esto ha sido todo, si les gustó este video, rompan el botón de me gusta y no olviden suscribirse y activar notificaciones porque nunca podrán adivinar cuándo subiré mi próximo video. <risa> ¿Se lo quieren perder? Lo dudo. Gracias por ver este video y nos vemos pronto con lo que traiga entre manos. Chao, chao.